Las últimas tendencias del marketing digital eh, dicen que el vídeo va a ser el contenido del futuro. Y la verdad es que cuando Xavi me, me habló de su proyecto y me dijo la idea que tenía, me parece una idea genial. Eh, el hacer entrevistas y un contenido audiovisual de mucha calidad eh, me parece idóneo para cualquier persona que quiera tenerlo en su propia web o utilizarlo como, como una propia campaña de marketing y con unos recursos tremendamente ilimitados que te puede aportar para tu propia marca, tu propia empresa, para atraer clientes, para generar un contenido de calidad, la verdad es que me parece estupendo.